Buenos días amigos craneanos y craneanas. Estamos en una edición más del sazón de Doña Pepa Hoy que tenemos un invitado especial Para esta receta que vamos a ver hoy Que es el bizcochito ese que... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Ah, el ese voz que grite, el voz, el voz, la voz de cráneo Me va a acompañar para enseñarles esta receta de espinacas Con frutos secos y frutos frescos Que se llama ensalada de espinaca Pepa's especial. ¿Eh? Se está apenas Ay, chiquito yo me estaba chingando una manzanita, niños, ah. niñas, niñas canadianos. Que la verdad me da cosas acercarme a Doña Pepa porque tiene forma de cachonda. No, nada más de un lado. Nada más de un lado y por atrás. Bueno, pues a lo que nos truje chencha. Esta receta consta de un mazo de espinaca fresca y mazo. Así como los que le gustan, eh, mazo. Eh, no, esos son masitos. Es un, un manojo pues, de espinaca fresca. Tenemos un puño de nuez entera y pelada. Otro puñito de arándanos, un manguito una manzanita también aquí la tenemos tenemos tanto queso de cabra y estos eh, que es un vinagre de vino y aceite de oliva y miel que tenemos aquí para hacer un aderezo bueno, vamos a empezar. ya tenemos aquí nuestra espinaca lavadita y desinfectada y todo y la vamos a trocear con las manos así de forma rústica que se vea bien campirales ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, el muchachito ese pipo que se la quiere pasar tragando Ah, sí Está esperando a que acabe la, la ensalada Sí, ya está haciendo fila. ¿Y qué está haciendo esta mi querido vos? Esperando al toquín de mañana ya andamos con las ansias. Ay, mañana toca mi. Ya tenemos tocada en el uh, THX. Pues no falta, doña Pepa. No, pues voy con toda la ola de viejas currutacas que me acompañan Oye, siempre. viejas si eh. putas van ahí con ustedes, ¿eh? <risa> viejas no, corrientes. No, no, son finísimas personas ellas, todas ellas. Sobre todo, la Lady Pipe. Sí, o sea, ¿eh? señor, está más... Como que le ruge, ¿no? Aparte, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. además se baja el calzón y ah, se va a correr las ratas. Yo, sí, se sí, agradable. Ya tenemos aquí nuestra espinaca ya troceada. Le damos un poquito de aire. Troceada. Troceada. Y le damos aire. Y le damos aire. Okay. Ahora vamos a filetear nuestra manzana. ¿Tú puedes filetear mis manzanas? ¿Vos? No, ahorita no. ¿No? ¿Eh? Tantito. ¿Y a ti te gustan las ensaladas? Esta sí. Esta sí me gusta. Pero casi no soy de ensalada. Pero así tiene frutita y miel. Y... Yo soy de los güeyes que dicen que no soy pinche conejo. Hay como Las hierbas, no, no, no. Las okay. frutas, las verduras, carne, sí. Yervitas no me hacen muy feliz. El pinaca me gusta en crema, una, una sopita de espinaca. Pero así en salada están masticando como pinche vaca, ¿no? ¿No te gusta masticar? Sí, pero usted ya tiene pistachos como chicle masticado ya. No, tú qué sabes, andas espiando o qué? Me dijo el pipo. Ah, termino ah, a ese cocinar tripo. con usted y dice, Sí, no, ese pipo es tremendo, ¿eh? Que, sí, que el nanito usted tiene unos pistaches muy asquerosos. Ah, no, pues sí. Y son salvaditos dice también, ¿no? Ah, hijo. Qué ah, el pico no, eh. Estás está muy decente. Muy decente. Eh, hey, muchachas. No me dijo filetear. ¿Usted es lo que está haciendo sus cuadritos, ¿no? Pero es que es filetearlos cuando le hace los cuadritos cubitos. Ah, cabrón. Pues claro, si no, ¿cómo saca los cubitos? No, no sí, sí le sabe, Pepa, eh. Este, pues ya sabes, tantos años de estar el abanico. ¡Ah! ¡Ey! Chiquillo. No, oh, ya la vi que usted nomás no deja nada pelón. No, claro que no. ¿Ahora? Afuera. Ay, qué grosero. <risa> Oiga, ahí está mal que dijo que era, esta cueza blanca. Este es que soy cabra. Ah, contrastado. Ah. ¿No te gusta que soy cabra? No, no. ¿Les gusta que sea cabra, chicos? ¿Eh? Sí, les gusta que les, av les avienten el peso de cabra, chicos. Ay, por ahí me falta alguien, ¿no? Y el muñeco. ahí estará ese muñeco. Está trabajando, lo tenemos ahorita. Chingándole en la nueva rola que está haciendo Kanye. Ya va a salir otra vez. Ya, pues ya va a abrir ¿no? pronto un sencillo con todo video. está en el que sigue. Ya o sea, sabes que aquí en cráneo no paramos. No, no paramos. ¿Y cuándo nos van a dar nuestro disco fotografía otra vez? A cada una. Porque luego nos dieron una patota. Pues no, porque se ponen muy locas ustedes. Ah, pues este. Ya ves la vez pasada, nah, que autografía en la chicha y se desenrolla ahí chicos <risa> pergamino horrible no, no calcetín con tamika, no, no sí. <risa> bueno fuera claro, vamos a hacer cubitos no lo vamos a filetear Wey. y a qué hora le va a poner la mostaza y todo todo ese pedo hasta el último pues la verdad, este, sí, sí veo como que sí la hace, ¿eh? ¿Sí? Yo, porque sí, así a, a simple vista y no es por juzgar, uno la ve y dice, ay, qué asco, pero... <risa> ¿Qué pasó? Pero, se, ve, se ve que cocina bien. <risa> Mire qué coraje le da la carlaca. <risa> sí, ya vi. Ya la vamos a invitar para que salga también aquí en el sazón de Doña Pepa. Oh. Ah, ándale, sí. Y dice que salen muy bien los postres a la carlaca. Ah, pues mira que pase receta, yo no soy buena para los postres. dice que le salen muy bien oh. los camotes helados. ¡Ah, cabrón! Ah, <risa> ¡Chale! ¿Qué es No, no, estos chicos de crema son finísimas personas, todos ellos, ¿eh? ¡Ah, claro! Todos. ¿Dónde naciste tú, vos? Yo, aquí en El Efectuoso, pero casi toda mi vida he vivido en el Estado de México. ¿Mexiquense por convicción? Pues sí. Bueno, aquí ya estamos fechando los cubitos del mango. Ay, ¿Sí? A ver, ahí le faltó un cacho, okay, ¡No había falta! ¡No, es que no se despega! ¡Ay! ay. O sea, yo sé, yo ¿no? <risa> Y a ver, ¿usted dónde es, doña Pepa? Huele a un dejo así como de mar. Este. No, se es que viene <risa> mucho tiempo en la playa, soy pues de acá también. Ah, entonces pues o se bueno, pues Ya le van a romper el hocico con el quesito de cabra. No, pues es el toque especial. El que siempre, su área de trabajo tiene que estar limpia. ¿Aquí? Sí, sí, sí, yo he visto sí, sí. que se la limpia muy bien. Sí, su bien. área de trabajo. Por eso cobra caro. Mesa en rojo. ¿Lo tiene rojo? No, no, no. ¿Qué pasó? Huevos. La palabra de las nueces se sale una troceada aquí. ¡Ay, güey! Trocea. Trocear. Trocearon, ¿eh? Ay, sí, me encanta. Pregúntale ah, al pipo cómo quedó la otra vez. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí se aventaron el trozo. Claro, ya es que hicimos una salsita y estuvimos retosando. Retosando. Sí, sí. Okay, no deja nada. Es una bestia. Oh. Pero muy propio. ¿Cuándo van a sacar otro video? y Vamos a sacar esta semana, pero para parecer postproducción ha tenido unas bronquillas ahí que está resolviendo. ¿Qué? Entonces nosotros nos lo enseñan el viernes. Y si todo queda autorizado, pues nos tenemos la próxima semana. ah Yo vi el video de la semana pasada, estuvo muy padre. Sí, oiga ah, ese muchachito de, que le dicen la matrona. Ay, sí, bizcochote. Sí, sí, sí, es un bizcochote, ¿eh? Es una concha. Es, un es una dona. <risa> ah, con sus pelos de coco. <risa> Ay, qué mal, ¿no? Tan chico que es. Bueno, más bien es como una rosca de reyes. Ay, cabrón. Toda llena de fruta y seca. No. <risa> Esa carlaquita como que sí, es muy sí, animosa, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mírala. Sí, le da coraje todo lo que, lo que se habla, ¿eh? Sí. ¿Era que se encierra de mí, que yo soy más este. Pues sí, carmina como Está más sabrosa la, la carlaca como está. Ah, está más chichoncito usted que la carlaca, ¿eh? Yo creo que sí. No sé es que no me teje mi No, pues este. Si ponga, ahí porque se va a ensuciar ahí con el piso. ¿Y acá el muchachito este qué onda, eh? El que está filmando. Sí. Es cotito. Ah, sí. Eh, pero como es cotito chambador hace buenas chambas. Ah, bueno. ¿El tan es parte del cráneo Sí, sí, es dando las bambalinas. Siempre hay de metiche con. iba a decir con los chiquitos, pero no. Me <risa> gustan los chiquitos. No voy a golear yo. y no, a ya, a la más mes, mes. Mes, ya más bien ya Bueno, se de si van tal cual. Los y todos. eso? Eso es. ¡Ah, es miel! Es miel, es que vamos a hacer una derecha. Pero es muy poca miel. ¿eh? No, porque tenemos otras cosas. Ah, Tío, la ensalada es así como que para dos personas. O sea, tampoco es así ah, como para ay, todo un banquejo. Si es para dos personas se van a. Todo, eh. Sí, es para que se te limpie la salsa. Sí. Bueno, aquí tenemos una cucharada de miel. Le vas a poner una cucharadita de vinagre de vino. ¿Qué vinagre? Yo lo uso para limpiar. Mira, Es el vinagre. Ah, canijo. Ay, que este sí huele chido, chido, eh. Y esa es mostaza. Esta es mostaza. Ya me llegó hasta acá el madrazo. Pero es mostaza de Dijon o de qué es eso? Sí, muy franchuta. Una cucharadita de ese. Esta mostaza, vamos a dar un llegue de aceite de oliva que son más o menos que tres cucharadas o cuatro, ¿no? Obstó que la receta usted tiene, le está preguntando. No, estoy checando. Ah, dejó por ahí su script. Claro. Al gusto, es al gusto, eh, al gusto. Que sepa, que sepa. Porque luego le avientan la pimienta. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, me pasó, que, ya. No, es que mira. Es que si un olla ahí, ahorita le estamos lineando para que se desbarate la sal. Sal del Himalaya. El no, ¿de qué decía esa madre? Ah, sí, de mi Entonces, ¿qué dije yo? Que era sal de <risa> <risa> Ah, sí, del Mediterráneo, ¿no? ¿De sí El lago de... <risa> sal, sal del lago de Xochimilco. Ay, ay, ay, ay, vaya, ay, vaya, ay, vaya, Es un lago ahí que, que está ahí atracito de los canales. ¿Los canales de quién? De Xochimilco. Ay. Yo nací sí en Xochimilco. Yo. ¿Eh? Aquí en la suelito pero es un chulito Es que es otra flor es otra flor es la flor del, ejido, flor del ejido, la flor del ejido. Es la flor del ejido que todo el mundo se la ha cogido. <ríe> Ay. Yo creo que ahí está ya, ¿no? Oye, a ver, la carlaca le tira así como mucha mala onda, ¿eh? Sí, tengo que está celosa. A... Está boli y Está Mira, ven, está doblada de risa. No, no, no, no, Qué bárbara. No, Cero respeto. Y el otro, ve El tiporro. Mira. ¡Lema! Ah. Oh. <risa> no. Bueno, vamos a integrar aquí a la ensalada. Todo, todo, todo. Pinchamos. Y ahora el niñito este de las nalgas, que tranza. Ahorita vamos a picar el queso de cabra. Dale pues bien. el queso ahí, eh. ¡Ah, muchas gracias! Le puso el queso. ¿No quieres que se lo piquen? Este. que le parte el queso? Ay no, ¡Ay no, vos! Se va a enojar Pipo. que sí, sí, por su casa le dicen el pitorro. Ahora sí vamos a poner el queso. vamos a hacer en cuadritos. O sea, más de a poco se puede partir en cuadritos. Claro. A ver. Más o menos, más o menos. Vamos a trocear el queso. Yo ya no voy a probar esa cosa. No, ¿por qué no? Pues no, ya no. ¿Quién lo va a probar entonces? Yo. Ahí sí. está. No, sí. ah, por pues supuesto. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, me le adelanté? Soy brujo. Entonces lo ponemos aquí sí más o menos. Es una ensalada rústica, eh, así de. Para contarte de de campo. Una parrillada o algo para acompañar tu, tu cortecito. Sí, podría ser. ¿Cómo no? Ya le pones su queso de cabra y ahí va sus frutos. Secos, lleva manguito, lleva manzanita Y va a quedar de pocos pelos ¿o? Bien cráneo Así es, bien cráneo Ahora eso así se queda o se revuelve o okay? qué No, si lo dejamos, ya mejor se sirve así Ya lo revolvimos, ya ya así. Ver, cámaras Cámaras, una checadita Pues este. sí se ve antojadiza, eh Sí, sí, cómo no Yo en vez del cabra ese le pondría un doble crema, un panelita Puede ser con panela también Un queso fresquito Pero eso este también le da buen, buen no, toque o sea, bueno amigos, pues esta fue la receta del día de hoy Muchas gracias aquí al querido bizcochito del boss Para acompañarnos Por allá hacen unos besos. Oh, y... No dejen de visitar www.cranium.com.mx Ahí están todas este, las ligas para todas las redes sociales Ahí van a poder ver eh, pues, mi video Los videos del, de los chicos Videos musicales, fechas y demás Ya saben, suscríbanse también a YouTube Pongan la campanita, pongan el me gusta Y pues aquí vamos a estar en contacto con ustedes y pues nos vemos en la próxima. ¿No, chiquita? Sí, chica. Sí, chica. Ay, mi gordo. Como quiera mi gordo. Bye. Diego. Mm -hmm. Mucha mucho Está buena. Sí, sí, la arma hacer, eh? señora uh -huh. Pepa, la arma usted, de hecho. Ay, sí, guardo dos. Dinero, ¿te güey? ¿Pero no le tires? El queso de Carla le da. Sí, pues le da. Le Redondita.